Hola a todos, yo soy Valeria Noveroli y estás en Bio Neurosabiduría. Ya somos miles de diferentes países que estamos despertando nuestra conciencia en amor, en compasión, en comprensión incluso de todos estos temas porque muchas veces no sabemos hacia dónde ir ¿O qué información puede ser eh, verídica sobre estos temas? Entonces, bueno, te invitamos todo el equipo a que entres a las carpetas que ya están hechas para ti, para que conozcas los temas de ego, los temas de cómo incrementar tu abundancia, duplicar y triplicar ingresos, hay muchas meditaciones, hay muchos audios que puedes incluso estar trabajando o estar eh, dormido, dormida y está, empieces a estar estimulado y estimulada a nivel, a nivel energético, en todos los niveles, pero a nivel energético, físico, mental, etcétera, y que pues incluso con la misma música te vayas quedando dormido o dormida y vayas sanando. Hay muchísimos temas que son muy interesantes, así que te invitamos a que compartas, a que le des like a todo esto si, si te va gustando. Y bueno, estamos en una serie de audios y videos que puedes encontrar en el canal porque hemos estado escuchando muchos de sus dudas de las preguntas que se están haciendo y justamente en estos momentos en los que la frecuencia está movilizándose a nivel planetario pues están apareciendo muchísimos números eh, frecuentemente en tu vida y es posible que hayas escuchado que estos tienen mensajes de los ángeles es decir significados hay algo es una guía que te están diciendo pero tú tal vez no sepas a qué se están refiriendo y yo te comprendo si sí se siente horrible como no tener esta información porque por un lado te dicen una cosa, por otro lado te dicen otra y no sabes hacia dónde. Aquí te invitamos a que escuches estos mensajes que son canalizados de Los Ángeles, donde ellos verídicamente te están diciendo qué es lo que eh, va a ser para tu más alto bien y el de todos los involucrados en el camino de tu vida. Entonces, ya pasamos por el 1, por el 11, 111, 1111, y así con el número 2, número 3, número 4 en sus combinaciones y el día de hoy vamos con 55, 555 o 5555. ¿Qué es lo que te están diciendo los ángeles en ese momento cuando aparece ese mensaje, cuando lo ves continuamente en algún medio, en alguna forma? Te está diciendo, abróchate tu cinturón, un cambio de vida mayor está cerca. Este cambio no debería ser visto como positivo o negativo, porque todo cambio es parte natural del flujo de la vida. Acuérdate que no hay nada bueno o malo, es lo idóneo para tu vida, para tu alma. Tal vez este cambio, te dicen los ángeles, es una respuesta a tus oraciones, así que continúa viéndote y sintiéndote estando en paz. Cuando veas esta señal de cambio de vida, de pensamiento o evento, acaba de ocurrir. Puede que te guste o no. Cualquiera que sea el caso, los ángeles te están notificando que un episodio en tu vida ha llegado a su fin y es tiempo de avanzar, de avanzar en amor sabiendo con certeza que esto es lo mejor para ti. Confía, confía en el Dios como tú le llames, o si no crees en algún Dios, en esta energía suprema que tiene el universo divinamente, y date cuenta que el universo siempre te está guiando en todo momento. Hazle caso, es decir, en humildad sigue la guía, para que entonces tú te sientas mucho más contenido, cobijado y sepas que vas por el camino correcto. A veces cuando no tenemos humildad, humildad no significa pobreza, sino pues Saber que hay todo un mundo divino más allá que nos está guiando para algo más elevado. Y entonces tener esta claridad se llama humildad. En humildad puedes aceptar esta guía y entonces empezar a transformar todo y fluir de manera perfecta. Te mandamos muchísimos abrazos, muchos besos y no olvides compartir. Si para ti fue valiosa esta información de Los Ángeles, compártelo por favor, escríbenos tus comentarios y escucha los de los demás videos y audios para que conozcas los significados y cada que se te presente alguno puedes entrar, escucharlo de nuevo y listo. Te mandamos muchísimos besos y abrazos. Bye!